¿Por qué, ¿Por qué dibujo? Mira, la verdad es que yo no... no, no... Ojalá tuviera esos cuadernos a mano. Los tengo guardados por ahí, pero... Me he cambiado tantas veces casa en los últimos 10 años que ya... <risa> tengo cajas repartidas por todos lados. Yo dibujo desde que tengo, desde que tengo uso de memoria. Bueno. O sea, eh, Como todos los cabros chicos, el monito con... La cabeza y los palitos. Pero siempre fui muy sapo igual. Medio... Yo, yo después me, me di cuenta eso después con el tiempo, caché. cuando uno es chico, no sabes que es medio autista medio raro. Eh, pero dibujaba siempre lo, lo único que hacía, rayaba los libros. Entonces no recuerdo realmente como una motivación o un referente que me haya hecho dibujar. Me gustaba dibujar nomás. Y siempre me acuerdo un dibujo que, que tenía que era como un hombre rana nadando con ballenas. Así, eh, en vez de, no sé, pues de la casita y el árbol y el sol, o sea... Yo creo que tenía que ver el dibujo con, con una necesidad de como... Yo veía cosas, me llamaban la atención y como no podía, en ese tiempo no existía el internet, no existía... Si a ti te gusta algo, poner en Google Imágenes y te sale el tiro, eso en lo que tú quieres seguir indagando, o sea, obviamente había un gusto por las imágenes, y como no existía esa capacidad de, de acudir a un referente para volver a, a acceder a esa imagen que te tocó, eh, seguramente yo vi un documental de Jacques Cousteau, en donde alguien nadaba con ballenas, y entonces yo lo dibujaba. Era una forma de como fotografiar el mundo, no tenía cámara de fotos, no tenía los referentes, en mi casa no había muchos libros. Entonces yo todo lo que vi me gustaba lo dibujaba, me gustaban los autos, dibujaba autos. Y... Eh, como, como la idea era justamente retener en la memoria lo más exacto posible aquel recuerdo eh, lo trataba de dibujar con mucho detalle entonces de ahí viene el dibujo como tan detallista con tantas cositas era como querer plasmar en una memoria externa como un disco duro lo que veía de hecho yo creo que se ve en los libros mis dibujos no son muy yo no diría que son expresivos más bien es como un acopio de cosas, para que entre el enlace, entre todas esas cosas, construyan algo. Yo me demoro horas en dibujar, o sea, yo no soy, no, no sé, pues hay gente que es talentosa. Yo tengo amigos que son ilustradores que hacen así y terminan un dibujo. Yo no puedo hacer eso. O sea, para mí es como tallar. Es como una impresora. Así despacito, línea, línea, línea, línea. Entonces cuando chicos... Eh, como insistiendo entonces yo había algo que me gustaba por ejemplo mario bros todos jugamos mario bros y yo rayo, todos reíamos la papa con eso el primer nintendo y entonces yo he las etapas y después las dibujaba las dibujaba y las, y las pegaba en la pared las recortaba en papel y las pegaba y jugaba po. Entonces era como una necesidad heavy que había de, de de imprimir en papel las cosas que yo veía y me gustaban después fue, obviamente dragon ball eh, Disney cuando chico, los Transformers, todos los, los manga y dibujos que hoy en día las hacen en Hollywood, para sacarnos plata por, a través de nuestros recuerdos. <ríe> y, nada, y. se fue dando así. La verdad es que yo nunca, yo ni siquiera, ni siquiera se me ocurría que uno pudiera vivir de, de eso, que pudiera trabajar en eso. Yo dibujaba nomás. Y, ¿Y después, se... cuando, cuando, cuando empezaste a crecer y, y viste que, tenías, que el dibujo era parte de ti. Eh, es decir, ¿te hiciste cargo como de eso? Muy cinco? tarde, muy tarde porque como siempre lo hice y no crecí en un ambiente en donde yo pudiera entender que eso sí podía ser un, un trabajo o algo así eh, no, yo dibujaba nomás, pues llenaba llenaba llenaba cuadernos pero de cosas intra, intrascendentes, o sea yo no usaba el dibujo como una búsqueda como una búsqueda intelectual, artística... ¿no? Para mí dibujar era casi una forma de... Yo se había vuelto como quien se come la uña, yo dibujaba y repetía cosas. Lo que fue muy bueno, porque como era un dibujo que no pretendía generar contenido, yo dibujaba 100 veces lo mismo. 100 veces el cuerpo humano. 100 veces a Goku haciendo una... un Kamehameha, ¿cachai? O lo que sea que haya dibujado. Un tiempo me eh, estaba obsesionado con el aeromodelismo, con esto aviones y los dibujaba a la pata la la letra, ¿cachai? Entonces, repetía, repetía, repetía como una máquina. Eh, nunca fui muy, muy expresivo en ese sentido. Dibujaba barrabases y hacía unas mis propias barrabases, ¿cachai? De, con la misma cantidad de páginas, pero la historia eran las mismas, esos que hacen goles. ¿Y en términos vocacionales pensaste en estudiar arte, no. educación, diseño? No, por lo mismo, porque no nunca lo entendí como, como que era algo que, de lo que yo siempre pensaba en otras cosas profesionalmente hablando no sé cualquier cosa pensé en estudiar literatura terminé estudiando diseño gráfico me salí al año no era lo que quería estudiar nunca pensé en el arte yo creo que tuve poco acceso al arte muy poco acceso como el arte era esta cosa casi que te da vergüenza mencionarla cuando yo no, esté como el artista entonces era una cosa como, ¿quién es artista? ¿Eso no? En Chile, ¿artista qué es el arte? Entonces... Fue tarde, o sea, yo el primer libro que me gusta a mí que yo hice fue Miltin. Miltin yo lo hice el 2009, 2010. Y ya tenía... ¿Cuántos años tenía? A ver, tengo 32 horas... 26 años. Fue la primera vez que hice un dibujo en el que yo sentía que había un contenido que me gustaba primera vez que uso el dibujo por una búsqueda, la primera vez que simbolicé a través del dibujo que mis obsesiones o intereses intelectuales, culturales, los plasmé a través del, del dibujo sobre todo la literatura, que es lo que más me he dedicado yo toda la vida, sin saberlo siempre he sido lector, eh, obseso lector y nunca pensé que esas dos cosas se podían ligar ¿cachai? Por eso antes era dibujo, no ilustración y mucho menos con el tema editorial, nunca pensé en que se iban a ligar en algún momento. Entonces cuando yo, claro, ya con más poder adquisitivo me empecé a comprar libros, empecé a cachar otro rollo, me decía, puta, a través, la ilustración tiene una cercanía con la pintura, en el, que, en el sentido que tú pones elementos que simbolizan cosas, te narran algo, y yo dije, ah ya, entonces no es solo dibujar bien, no se trata de dibujar bien, que tú podías ser... Puedo ser el retrato de esa guitarra, una naturaleza muestra perfecta, pero eso habla solo de la guitarra nomás. Y bueno, y del estilo y lo que sea, pero cuando tú ilustráis un libro tenéis que hacer un metatexto. tenéis que extender las posibilidades de, de texto, valga la redundancia, de contenido del texto. Porque el texto para mí se, se vale en sí mismo. Entonces, ¿por qué ponerle dibujos? Puta, el dibujo tiene que tener la capacidad de generar esa otra hice otro mundo narrativo. Y para eso el dibujo no basta, el dibujo por sí, porque sí. Y entonces eso lo descubrí muy tarde, ya lo descubría trabajando en la editorial, trabajando en Penguin consumiendo libros, conversando. En ese entonces estaba Zoro Rojo empezando, conocí los libros de Bárbara Feridora, el Emigrantes de Chontán, y puta, me voló la cabeza. Bro. Y más encima se empezaron a hacer conexiones con cosas que yo antes, como te decía, no las había conectado. Eh, Fanático de Jim Henson, del trabajo de Jim Henson, que lo estábamos hablando antes, de Dark Crystal, eh, todos los otros trabajos de Jim Henson que participó en muchas películas asesorando los títeres, ¿no es cierto? Eh, la historia sin fin, la escena del lobo en la cueva, espectacular, todo eso análogo. Y siempre viendo, en esa época estaban muy de moda estos programas, los, los making, making off de la ciencia ficción. Porque ahora, claro, se hace en un computador, no, no está esa adrenalina, antes se hacía en un estudio. Y ahora rayá la papa con eso. Eh, nunca lo asocié. Entonces cuando, se puede, cuando empiezo a asociar todo eso, la ilustración con la literatura, con el cine, put, ahí, ahí se me abre el, un mundo de posibilidades narrativas nuevas. Entonces, yo siempre digo que el dibujo es como, y es verdad, y puede ser hasta decepcionante. O sea, el dibujo para mí es la última cosa en la que yo pienso hoy en día. Antes está la, la narrativa, la literatura, el texto, la idea. La, la, que me gusta mucho mi investigar, el hacer cosas eh, y el dibujo es lo último al final, o sea, cuando las imágenes ya están cuando ya tengo un almanaque de imágenes ahí recién empieza a salir un libro como animal, como Miltín porque si no, no tengo nada que dibujar ¿cachai? O sea, yo no puedo leer el texto y simplemente traspasar una escena de un niño corriendo ya, pero ¿por qué dibujar a un niño corriendo? Es una, es una búsqueda que todavía estoy armando, o sea Finalmente el dibujo se volvió una excusa para construir un metatexto para extender la vida de un libro, justificar una publicación incluso, porque el texto para mí ya está. En el caso de Miltín, por ejemplo, de Juan Emar el texto se basta por sí mismo. Entonces por eso había que construir eh, un metatexto, un, un, algo que se sustentara por sí solo como una nueva narración. De quienes más aprendí eso fue de estos ilustradores rusos, no sé si los cachan en la... Olga y Andrés Tujín, y Tujina, bueno, por ahí tengo unos libros. Eh, ilustraron el sastrecío valiente, yo sé que mucha gente tiende a tener ese libro, son espectaculares, ellos es como, tú ves la ilustración y revisitan montones de estilos eh, de la pintura, y ilustran libros para niños, entonces... Todas esas posibilidades como de sincretismo y fantasía cultural, o sea, el mundo es súper grande, ni ahora en Internet te metías a investigar, son millones los referentes que te van a salir. Y esas decisiones, como ese entramado, eso es lo que yo finalmente termino dibujando, es lo que hoy en día descubrí que es lo que me gusta hacer, y ya no solo dibujar. Y de hecho, que es lo más triste, espero algún día recuperarlo, yo nunca dibujo, yo no dibujo durante el día ya. Nunca ya no, Dejé de dibujar, es muy loco. Hice mil team y dejé de dibujar para siempre. Yo solo dibujo cuando tengo un trabajo que hacer. Súper bizarro. <risa> ya no me genera... Si yo estoy sentado y tengo tiempo libre, no dibujo. Dibujo solamente cuando hay una narración o algo que construir. Y ahí empiezo a... Por eso les decía, esto, esto es súper lenteja. Yo esto no, no me sale de una. O sea, yo antes hago el estudio del pie, de la cama, de las arrugas... Bueno, ya hay una facilidad por haber dibujado toda la vida, pero... Hasta que yo no sé de memoria cómo funciona el dispositivo de carga de un rifle, yo no voy a dibujar el rifle, ¿cachai? Entonces, es como super cuadrado igual, yo tengo que reconocerlo, es súper poco... Es lo opuesto al talento de un futbolista esta weá, ¿cachai? O sea, esto es sentarse con un montón de ideas y cosas, y antes de hacer esto hacer 48 bosquejos de, de la forma en la que podría resultar finalmente, y después darse el tiempo de hacer línea por línea... Dibujar el fantasmita hasta ter terminarlo. O sea, adrenalina no hay. Nada, cero.